¿De qué va este canal? Te lo voy a explicar muy fácil y muy rápido. Primero, este canal es para explicarte cosas que me hubiera gustado que me explicaran a mí cuando yo empezaba y que tuve que aprender pues, a copia de errores y, y, a, y a base de años. O sea, esto es un canal para aprender a hacer huerto y para aprender permacultura también. Yo hago permacultura desde el año pasado y el, trabajo con la permacultura, es algo que ya tengo muy interiorizado, de modo que bueno a la hora de hacer huertos, ¿qué verás en este canal? Verás tres huertos básicamente, verás un huerto comercial de un cliente en Masar Breda, verás este huerto que trabajamos con personas eh, que tienen trastorno de espectro autista y lo trabajamos con ellos, o sea que trabajamos la parte ambiental de hacer huerto y producir nuestra comida, pero también la parte social de integración en la comunidad y también eh, un huerto que trabajamos con personas migrantes, jóvenes, marroquíes en este caso, que eh, estamos intentando que encuentren una manera pues, de obtener ingresos, de tener ocupado el tiempo y de mejorar la situación en la que se encuentran. ¿Cómo se financia este canal? Pues este canal, por los ingresos, hay, hay una lista, te la dejo aquí, puedes saber que se cobra con un canal de 10.000 suscripciones, no da, no da ni para pipas. Lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos como voluntariado. Con, con el tiempo esperamos que, el, que, que esto dé más y que al menos podamos financiar el tiempo que estamos dedicando a hacer los vídeos y a editarlos. Pero uh, si quieres, si te gustan los contenidos si te son útiles, si, si piensas que sería útil que hiciéramos contenidos con más frecuencia, nos puedes ayudar. Te puedes abonar al canal por menos del precio de un café al mes, puedes hacerlo durante un mes, lo puedes hacer durante un año o desde el principio del canal. Hay mucha gente abonada y os estoy muy agradecido por ello y sabéis que si continúa este canal es por eso y es una manera que tienes de echarnos una mano pues, para que esto coja envergadura. Solo con lo de YouTube no funciona. Y también nos puedes ayudar si quieres eh, darle mmm, difusión pues, a los contenidos. Si un vídeo te parece útil, aparte de darle al like, pues es muy interesante pues, que lo compartas con tus contactos, con tus amigos y lo comentes. Y esto es un poco lo que hay en el canal. En estos momentos encontrarás que hay un curso de huerta, que es todo lo básico que hacemos, y uno de permacultura de introducción. Y esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo.